de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna. Bueno. Muchas gracias. Ya hemos tenido oportunidad de hacer una inauguración oficial allí solo intervenir para dar las la gracias a la presidenta de la Asamblea de Extremadura y a la Asamblea de Extremadura por cedernos este espacio, que también es patrimonio, no está dentro de, de los 31 ítems que nos, eh, nos, de, nos hicieron tener... ...y ostentar la Declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco... ...pero este edificio, que es un edificio VIC, ...tiene, donde estamos ahora, era el antiguo eh, hemiciclo... ...de la Asamblea de Extremadura... ...como pueden ver, eh, se han conservado parte de, de los mosaicos... ...habrá espacio para poder visitar otras salas... ...de esta Asamblea de Extremadura... ...que son maravillosas y que también albergan en el Salón de los Pasos Perdidos... Eh, ...restos arqueológicos de esta ciudad... ...este edificio, además, fue cárcel, fue hospital nací yo aquí, en este hospital, el Hospital San Juan de Dios. un edificio que forma parte también, ya digo, aunque no está en la declaración de la historia de la ciudad. Eh, Presidenta de la Asamblea de Extremadura, muchísimas gracias por dejarnos la casa de todos los extremeños para celebrarlo, para poder hacer aquí este, este maravilloso encuentro de, de, de gestores de patrimonio mundial. Y espero que, junto con la, la bienvenida que tuvimos anoche en el Alcazaba y con… También las actividades para conocer un poco la ciudad que vais a tener estos días que estáis aquí, os sintáis como en casa. Muchísimas gracias. Interviene a continuación la Subdirectora General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, doña Pilar Barrero García. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que estoy muy contenta, como ya se ha dicho esta mañana, de estar aquí, como ya ha dicho el embajador de la UNESCO de España, eh, de estar aquí celebrando dos cosas, porque vamos a celebrar un encuentro de gestores de patrimonio mundial que, eh, en el que vais a participar las personas más expertas y verdaderamente conocedoras, de, del tema del patrimonio mundial y de todos los desafíos que plantea. Y nos, eh, eh, a este acto eh, ha precedido la celebración del 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, que, como siempre, tengo que dar las gracias al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la excelente organización. Y muchísimas gracias, presidente y grupo en, en general. Por supuesto, al alcalde de Mérida, porque el que el Ayuntamiento de Mérida se haya ofrecido para la celebración de ambos eventos, eh, vamos, es de bien nacido ser agradecido, con lo cual se lo agradezco muchísimo, y además la excelente organización. Eh, por supuesto, a la presidenta de la Asamblea es un privilegio estar aquí, eh, no nos lo esperábamos, muchísimas gracias, es estupendo. Y, de todos modos, también quisiera agradecer, porque la verdad es que hoy hemos hablado mucho de la Asociación Ciudades Patrimonio Mundial. Pero tenemos la suerte de contar, de, de, de contar entre los presentes asociaciones importantísimas, bueno, voy a citar la Alianza de Paisajes eh, Culturales, pero hay asociaciones muy importantes y eh, gestores y directores de otros, eh, bueno, otros sitios que han sido eh, declarados patrimonio mundial, a los que se ha reconocido su valor excepcional y todos… Eh, sumamos, sumando esfuerzos, vamos a tratar unos temas que son eh, verdaderamente retos, porque eh, tenemos que celebrar… Eh, este grupo lleva trabajando… El Encuentro de Gestores de Patrimonio Mundial, que se lleva organizando desde el año 2007, ha permitido que se hayan trabajado ya muy bien y muy a fondo muchos temas, eh, cambio climático, eh, accesibilidad… Pero hay otros muchos temas que están ahora en el candelero eh, y, que, y, bueno, y que es una de las grandes preocupaciones que tenemos los que gestionamos de alguna manera o estamos encargados de la protección del patrimonio. Todos sabemos que las energías renovables, evidentemente, están aquí porque las necesitamos y se van a quedar, pero que interfieren en la gestión de nuestros bienes patrimonio mundial. Tenemos que encontrar una solución, cómo gestionamos el paso a la modernidad y la conservación de nuestro patrimonio. el Ministerio de Cultura tuvimos ya una reunión el día 14 de, de septiembre, que la celebramos en la Biblioteca Nacional, con eh, las comunidades autónomas para empezar a hablar, para hacer un documento que nos sirva a todos los que trabajamos en la preservación del patrimonio sobre las energías renovables, que es el caballo de batalla que supongo que tenéis en todos los sitios. Y es un caballo de batalla muy difícil de, de amaestrar, eh, yo la única esperanza que tengo es que la tecnología nos va a ayudar, porque la tecnología en el campo de las renovables cambia muy rápido, rapidísimo, y eh, vamos, va a aportar soluciones que desde el campo teórico a lo mejor nos es más difícil. Eh, por último, bueno, quería decir que este encuentro eh, se basa, tiene tres patas, porque por un lado reconocemos el valor del turismo cultural. Los que trabajamos en el campo de la cultura y el patrimonio siempre decimos que el patrimonio no es turismo, que es algo diferente, pero tenemos que reconocer la importancia que tiene el turismo todo lo que nos puede aportar para ayudar a la preservación del patrimonio. Con lo cual, reflexionar sobre eso es que es, que es esencial, por mucho que digamos que patrimonio y turismo no son, o cultura y turismo no son exactamente lo mismo, pero que ambos se pueden coadyuvar de una manera importante. Después, vamos a hablar de gestión, porque, bueno, como eh, han dicho los intervinientes esta mañana, claro, es una responsabilidad, una vez que ha hecho usted patrimonio mundial, hay que gestionarlo de acuerdo con los estándares establecidos por la Unesco. Eso es difícil, nos sé, es muy difícil, muchas veces. Entonces, bueno, también hay al, algunas cosas que limar en ese tema. Los planes de gestión son importantes. Yo creo que ya eh, todas las ciudades, eh, to, eh, bueno, todos los bienes declarados patrimonio mundial, estáis en ello, eh, os lo agradecemos, porque el ministerio recibe una cierta presión de la UNESCO para que, para, bueno, para que se, eh, eso se realice así. Y luego, por último, eh, claro, vamos a hablar eh, de patrimonio cultural y desarrollo sostenible, que es algo que ha, que ha entrado también en nuestras vidas y que no podemos obviar, porque somos sociedades modernas, y, bueno, que, que eh, tenemos que contar con ello y también nos exigirá adaptaciones en nuestra forma de gestión y concepción de lo que es el patrimonio. Así que, nada, os, eh, os animo, porque estoy segura que este foro va a ser un foro eh, muy idóneo para el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos… También eh, lo de eh, que en Europa está tan de moda el networking es importante porque aquí escucharemos a unos que tienen unas experiencias, a otros que tienen otras y luego poder llamar a esas personas para que nos cuenten cómo va el tema eh, yo creo que nos ayudará en nuestra propia gestión, con lo cual eh, insisto en el agradecimiento del ministerio a… A, a las instituciones que, que habéis alojado este encuentro y a todos los gestores y directores responsables políticos del patrimonio, que os veo, sinceramente, muy implicados en el tema. Así que, bueno, muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo. Muchas gracias por tus amables palabras, subdirectora, querida presidenta. Como siempre, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por tu acogida. Es un placer estar en tu casa. Hemos estado hace un momento con el poder ejecutivo, ahora en el legislativo, con el poder local. Mucho poder, mucho poder en Mérida, pero aquí... Todavía hay más poder, es el poder del patrimonio de las personas que gestionan, que trabajan por el patrimonio, no solamente en nuestro país, también en Portugal. Nos sentimos muy orgullosos de ellos y puedes sentirte, Presidenta, muy orgullosa de que hoy en esta Asamblea Legislativa puedas disfrutar de la compañía de las personas que hacen más grande a nuestros países. Muchas gracias. Interviene y cierra el acto la presidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Blanca Martín Delgado. Buenos días o buenas tardes ya casi a todos y a todas. Eh, querido amigo alcalde de, de Mérida, Antonio, querido alcalde de, de Salamanca, yo siempre digo que Salamanca, como placentina que soy, siempre ha sido una ciudad con la que yo he estado más ligada durante toda mi infancia, casi más que con las ciudades de Extremadura porque la, la relación que, que hemos tenido siempre ha, ha sido muy, en todos los sentidos, comerciales, sociales y universitarias. ¿no? Entonces, es una ciudad, que ya te lo he dicho en alguna ocasión, a la que adoro y voy con bastante asiduidad. Querida Pilar, gracias también por estar aquí, a todos los que estáis participando en estas jornadas, que vais a participar durante el día de hoy y el día de mañana, aunque anoche también tuvisteis un encuentro que por lo menos en las redes sociales tenía una pinta estupenda, creo que si por algo se caracteriza la ciudad de Mérida y este equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza, es que en Mérida no se aburre nunca nadie, ningún día de la semana. Hay actividades culturales, turísticas, eh, durante todo el año, ¿no? no solo en los meses de, de verano, que es cuando eh, quizá tiene más repercusión nacional e internacional, eh, pues desde el teatro o el propio... Eh, Festival Stone que finalizó el pasado fin de semana en el Teatro, en el teatro Romano. Yo he escuchado esta mañana unas declaraciones de Antonio que hizo ayer cuando recibió poniendo en valor a las administraciones locales, a los ayuntamientos y aquí hoy, eh, tanto con el presidente de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y el vicepresidente, que además le dio el relevo hace, hace poco. He escuchado a Antonio poner en valor a las administraciones locales en la, en la conservación del patrimonio, público y el acompañamiento a veces eh, duro por parte de otras administraciones, ya que está aquí el ministerio, pues desde el legislativo solemos controlar y dar un poco de guerra a los ejecutivos, entonces esa es nuestra función fundamental. Y le escuchaba esas declaraciones y, y recordé que en el mes de noviembre del año pasado, eh, en un viaje oficial que hice a Nepal, eh, estuve visitando tres ciudades patrimonio de la humanidad en Katmandú. En el 2015, en abril del 2015, eh, Katmandú, Nepal en general, sufrió un gran terremoto donde los gran, las grandes eh, conjuntos de ciudades patrimonios de la humanidad quedaron totalmente destruidos por ese, por ese eh, terremoto. Y las autoridades locales, eh, el alcalde y, y, las, y, las, y los provinciales, ¿no? las asambleas provinciales que ellos llaman allí algo parecido a nuestras diputaciones provinciales, decían que el haber reconstruido en dos años y medio esas ciudades era gracias a la implicación de las administraciones locales porque eran las más cercanas a la gente. Por lo tanto, enhorabuena a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, a sus alcaldes y alcaldesas que están a la cabeza de ello y, sobre todo, que sigáis, porque al final el patrimonio lo disfrutamos todos, no solo turísticamente, como decía Pilar, sino como algo que hay que conservar porque al fin y al cabo es la historia de nuestro país, de nuestras ciudades y de nuestras regiones. Que sigáis eh, reivindicando aquello que vosotros consideráis que os hace falta porque con la voz en alto pues, es la única manera a veces de que nos escuchen en otras administraciones. Tenéis todo este edificio a vuestro servicio durante el día de hoy. Mañana coincide con pleno en la Asamblea de Extremadura, por lo tanto la movilidad... Va a ser un poquito más reducida, pero como decía Antonio en su intervención, eh, es un edificio que, que, es, que está declarado eh, eh, Vic, que aquí nació Antonio y nació Medio Mérida, eh, que hay restos romanos, pero también hay restos de las diferentes civilizaciones que han pasado por esta, por esta ciudad. Así que si tenéis un ratito durante este mediodía o esta tarde, que podáis bajar a la, a la parte de abajo. Quiero dar las gracias, está feliz al consorcio de la ciudad de Mérida, porque es otro colaborador esencial en las relaciones con esta eh, institución y que cada vez que le necesitamos está, como creo que esta institución siempre está cuando ellos también nos necesitan a trabajar y que disfrutéis del trabajo y también de, de vuestras jornadas en, en Mérida. Gracias. A continuación eh, vamos a comenzar ya las jornadas de trabajo que son muy intensas y ya pasamos el testigo a la organización, a, al Ministerio de Cultura para comenzar las jornadas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Después de esta mañana llena de discursos y actos y celebraciones y conmemoraciones del, del 50 aniversario de la convención, bueno, por fin ya... ¿No? ¿Y ahora? Vale. Bueno, pues eh, llevamos una mañana intensa con muchas eh, intervenciones de cara a la, al 50 aniversario de la convención, y, pero bueno, ya nos toca ponernos a trabajar, los gestores de los 49 sitios, de, bueno, que además responden a todas las categorías que regula la la convención y, como siempre, vamos a empezar primero con una intervención por parte del, del Ministerio de Cultura. Están mis compañeras eh, Carmen y Laura, las que todos conocéis. Van a hacer una intervención de media hora como máximo en, en dos partes. Primero Carmen va a hablar un poco del, del, del histórico de, de lo que ha sido la Convención de Patrimonio Mundial y luego Laura bueno, pues se centrará más en, en, actu en actuaciones y eh, actuales en el, en el Patrimonio Mundial. Así que os pido a todos los que vais a participar ahora, que como podéis ver, vamos muy mal de tiempo, como suele ocurrir en los, en los encuentros de gestores, que sí o sí nos ajustemos al tiempo. Habíamos dicho media hora para, para, cada, vamos, para cada intervención, así que bueno, yo me voy a sentar ahí y si veo que os pasáis, os voy a llamar la atención. ¿vale? Os dejo con ellas. Bueno, pues, eh, ¿se me oye? Voy a comenzar con ese recorrido histórico por lo que han sido estos 50 años de evolución, desarrollo y aplicación de la Convención. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, en el año 1972, que es el año de, de adopción de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Una convención actualmente eh, formada por... en la que están 194 estados parte y que ha sido calificada como un éxito del multilateralismo, especialmente en este ámbito del patrimonio de, del, de protección del patrimonio cultural y natural. Es una convención que nace para, para, hacer frente a, para, para dar respuesta a la necesidad de hacer frente a situaciones como las que ha comentado esta mañana el, el subsecretario en su, en su intervención, eh, que fue la inundación y posterior re, eh, relocalización de los templos de Abu Simbel, tras la construcción de la presa de Asuán o las inundaciones de Florencia y Venecia en el año 66. Estas situaciones llamaron la atención de la comunidad internacional y eh, crearon un, un movimiento internacional de solidaridad y sensibilización que años después cristalizó en la adopción de, de este documento único que es la Convención eh, sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y que además es un documento que por primera vez vincula dos conceptos que hasta entonces se habían he tratado de manera separada, como es la conservación de la naturaleza y la preservación de, de los bienes culturales. En el año 1975 entra formalmente en vigor la Convención, cuando es ratificada por los primeros 20 Estados parte. Ese año también se crea la lista de patrimonio mundial en peligro para llamar la atención sobre aquellos bienes patrimonio mundial que merecen una especial consideración y una asistencia prioritaria. Y también se crea el Fondo de Patrimonio Mundial para ayudar a los Estados parte en la implementación, preservación y eh, promoción de los sitios de patrimonio mundial mediante contribuciones obligatorias y voluntarias. En el año 1978 el Comité desarrolla las directrices prácticas eh, que establecen criterios de selección eh, para las candidaturas a la lista de patrimonio mundial y, entre otros principios, también eh, incluyen eh, los de seguimiento y presentación de informes periódicos sobre los bienes inscritos. Directrices, que son… Estas directrices son un documento vivo porque se van actualizando y revisando para reflejar las decisiones de, del comité. En el año 1992 eh, asistimos también a dos, dos hitos importantes. Eh, en, el, en ese año la Convención de Patrimonio Mundial se convierte… en en el primer tratado legal internacional en reconocer y proteger los paisajes culturales como categoría eh, patrimonial y el comité desarrolla directrices para su inclusión en la lista de patrimonio mundial actualmente y reconociéndolos como obras combinadas de la naturaleza y el hombre y actualmente ya hay eh, un 10% del de contenido de la lista de patrimonio mundial ya son paisajes culturales, son 114 actualmente. Ese mismo año, en el año 92, también se crea el Centro de Patrimonio Mundial como Secretaría de la Convención, asistiendo a los Estados parte y a los organismos consultivos y colaborando con ellos. Eh, también colabora con otros sectores de la UNESCO y con oficinas fuera de su sede. Es el encargado de organizar las reuniones de la Asamblea General y del Comité, de implementar sus decisiones, de recibir las propuestas de inscripción de bienes en la lista, de coordinar la asistencia internacional, etc. En 1994 eh, llegamos a un momento también eh, decisivo en, en el desarrollo y aplicación de la Convención. Es el año en el que el comité establece la estrategia global para una lista del patrimonio mundial equilibrada, representativa y creíble. Eh, en ese año, 1994, la lista de patrimonio mundial presentaba grandes lagunas en cuanto a la tipología o las categorías de bienes patrimoniales inscritos y también eh, ciertos desequilibrios eh, entre las zonas geográficas representadas. Se reveló entonces que eh, la región europea y los bienes, eh, ciudades históricas, eh, edificios, monumentos religiosos de la cristiandad y la arquitectura monumentalista estaban sobre representados respecto a otras regiones geográficas y a otras categorías patrimoniales como los propios bienes naturales, los paisajes o la arquitectura vernácula y tradicional de culturas vivas. El comité, eh, al implementar esta estrategia, eh, pretende eh, promover que se incluyan nuevas categorías y que se palíen esos desequilibrios geográficos, reduciendo el número de eh, propuestas que un Estado parte puede presentar al año a dos, y siendo una de esas dos un bien natural. Posteriormente, aún se redujo más y actualmente solo se puede presentar una candidatura por país al año. Eh, desde entonces, se puede decir que, que la estrategia ha dado buenos resultados, eh, nuevos países eh, se han adherido a la Convención, eh, Estados insulares del Pacífico, de Europa Oriental, de África, de países árabes. También se ha incrementado el número de Estados parte que han presentado listas eh, indicativas y se ha promovido la, la inclusión de nuevas categorías patrimoniales, como los paisajes culturales el, o el patrimonio industrial. Ese mismo año, en 1994, también nace un documento de gran relevancia para la Convención es el documento de Nara sobre autenticidad. Es un documento redactado por 45 representantes de 28 países que se, se reunieron en la ciudad de Nara, Japón, para debatir sobre el concepto y evaluación de la autenticidad en el patrimonio cultural. Y eh, los expertos que se reunieron en, en dicha conferencia internacional llegaron al consenso de que la autenticidad es un concepto, es un elemento clave para la eh, identificación, preservación y monitoreo del patrimonio cultural, pero a la vez reconocían que es un concepto que varía de una cultura a otra y que, por lo tanto, cuando se vaya a llevar a cabo la identificación o evaluación de un patrimonio cultural en particular, es importante tener en cuenta siempre el contexto cultural subyacente. En el año 2002... Eh, se celebra el 30 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial y se adopta eh, la Declaración de Budapest, que recoge cuatro eh, objetivos estratégicos, los, conocidas como las cuatro Cs, en pro de la conservación del patrimonio mundial. C de credibilidad, eh, para fomentar una, que la lista de patrimonio mundial sea verdaderamente un testimonio representativo eh, y creíble, equilibrado, eh, representativo de, geográficamente de los bienes que tienen un valor universal excepcional conservación para fomentar eh, una conservación eficaz de los sitios de patrimonio mundial para lo cual los planes de gestión empiezan a, a revelarse como instrumentos claves de, de esa conservación eh, C de desarrollo de capacidades para eh, la implementación aplicación de la convención y de sus instrumentos afines y C de comunicación para fomentar a través de la comunicación el conocimiento que el público general tiene del patrimonio mundial y de esta manera lograr su implicación en la conservación de este. Ese año también eh, nace la iniciativa de los socios del patrimonio mundial, eh, también en pro de la conservación, intentando lograr acuerdos entre el sector público y privado y creando un marco a través del cual puedan contribuir a esta preservación eh, tanto una amplia gama de instituciones como, como de individuos. Y en 2007 el comité agrega un quinto objetivo estratégico, que es la C de Comunidad. Estamos ya en las cinco Cs. Se revela que las, las comunidades constituyen un elemento clave para la preservación de, de los sitios patrimonio mundial. Hay aquí un enfoque participativo eh, que considera que cuando las comunidades están integradas en la gestión del patrimonio, esto redunda o facilita la implementación de políticas de conservación más eficientes, favoreciendo la relación entre las partes involucradas y también contribuyendo a conciliar los ámbitos de, de la conservación, del turismo y del desarrollo local. Desde estos cinco objetivos estratégicos siguen plenamente vigentes y particularmente el papel de las comunidades es un pilar de todas las acciones e instrumentos que se han ido desarrollando después en torno al, al patrimonio mundial. En 2011... Eh, nace un instrumento, una herramienta eh, también eh, muy relevante, en este contexto en el que estamos, además, de eh, ciudades de patrimonio, que es eh, el paisaje, es la recomendación sobre paisaje urbano histórico, eh, que viene de, de un instrumento eh, que es el, el memorando de Viena. Eh, bueno, pues por aquellas fechas ya había muchísimas ciudades históricas inscritas en la lista de patrimonio mundial, un patrimonio eh, complejo, el patrimonio urbano. Eh, por la dinámica especial de, de cambios que, que se suceden en las ciudades, cambios que se suceden a una velocidad para la que los instrumentos de gestión no estaban eh, acostumbrados y entonces empieza a haber la necesidad de, de, de crear eh, o de referirse a la, a la especificidad de este patrimonio de una manera eh, especial mediante eh, técnicas de gestión que dieron lugar al nacimiento por ejemplo en 2005 del memorando de Viena que después se plasmó en la recomendación sobre paisaje urbano histórico eh, que adoptó el comité en su reunión de París en 2011. Es una herramienta innovadora eh, que viene a, a, a dar una idea nueva sobre la preservación y ordenación de las ciudades históricas, pero eso más como una herramienta de gestión que como una categoría de protección, que sí lo son, por ejemplo, los paisajes culturales. El, el concepto de patrimonio urbano histórico viene un poco a superar la idea del edificio del monumento único y aislado para tener en cuenta de una parte eh, tanto el, eh, los atributos del contexto en el que se ubica como al propio ciudadano al que contempla como protagonista dentro de la participación social arbitrada por los poderes públicos eh, implicados. No se ha plasmado en una metodología concreta esta herramienta, sino que se confía su aplicación ...a los instrumentos exigidos para las ciudades patrimonio mundial... ...que son los planes de gestión. En 2014 también es un hito interesante... ...que llegamos al bien número 1000 dentro de la lista de patrimonio mundial... Eh, ...ya tenemos 1.154 bienes... Eh, y, ...y esta inscripción además la hacía un bien natural... ...que es el Delta de Ocabango en, en Botswana. Y en el año 2018... Eh, otra recomendación que eh, desgraciadamente está de actualidad, que es la recomendación de Varsovia sobre reconstrucción, eh, recuperación y reconstrucción del patrimonio cultural. Esta recomendación eh, tiene su antecedente en una reunión celebrada en mayo del 2018 en el Palacio Real de Varsovia. En dicha reunión participaron representantes de UNESCO, y y CROM del Banco Mundial, de la Alianza Mundial para las crisis urbanas. Y la, el objetivo era debatir sobre eh, los problemas relacionados con los sitios patrimonio mundial eh, que, hab, que habían sufrido algún tipo de eh, eh, o desastre natural o conflicto bélico que eh, suponía su reconstrucción. En, ese, en esa reunión se, se resumieron los principales debates y experiencias anteriores de reconstrucción de sitios de patrimonio mundial con la idea de generar unas directrices aplicables de manera un poco universal para avanzar con aquellos bienes patrimonio mundial precisamente en el momento de su destrucción ¿no? y, y sobre todo en lo que eran las áreas, las ciudades, las áreas urbanas históricas. Esa, esas recomendaciones se plasmaron después en la decisión que adoptó el comité en su reunión de Bahrein de ese mismo año. Y bueno, el que se celebrara esa reunión en Varsovia no era casual porque Varsovia mm, precisamente es un ejemplo de reconstrucción prácticamente total de su centro histórico había sido destruido en un 85% durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra los propios polacos iniciaron una campaña de restauración meticulosa que duró cinco años, de todos sus edificios, eh, iglesias, palacios, hasta la plaza de la ciudad del, del mercado de la ciudad vieja y se inscribió en la lista de patrimonio mundial en el año 1980 eh, como un ejemplo también de heroicidad por parte de la sociedad polaca y de su implicación en, en su patrimonio, ¿no? en la recuperación de su ciudad y para que sirviera un poco de ejemplo a otras ciudades que se encontraran en, en, esta, triste, en esta misma situación, eh, sacudidas por la tragedia de, de las guerras. Por eso digo que es un tema eh, tristemente de actualidad. Y, y bueno, terminamos este recorrido por los principales hitos de, de desarrollo y aplicación de la Convención en el año 2022, celebrando el 50 aniversario de la Convención. Es un año para, para realizar actividades, eh, para conmemorar eh, lo que ha supuesto la Convención en, en tantos años de, de su existencia y de su desarrollo. Eh, desde UNESCO se ha animado a todos los Estados parte a, a sumarse a, a estas celebraciones para visibilizar este, este aniversario. Y, bueno, pues todo, si eh, consultáis en la web de UNESCO podéis encontrar un montón de actividades que han organizado desde muchísimos países, talleres, seminarios, exposiciones temporales. Nosotros, bueno, este encuentro este encuentro está también, eh, lo hemos realizado en ese marco eh, conmemorativo y otras actividades como el encuentro ibérico de gestores que se celebró en primavera o la exposición de fotografía que está en Mérida, eh, en Mérida pero que también estuvo en la Feria del Libro de Madrid y otras que se han realizado desde otros sitios, Patrimonio Mundial de España. En fin, un año eh, especial para, para visibilizar y, y llamar la atención sobre nuestro patrimonio mundial. Pero también es un año para hacer reflexión y balance de lo que ha sido eh, la aplicación de la Convención en estos años y de esos retos a futuro que tantos han comentado esta mañana. Y precisamente con esa, con esa idea el Centro de Patrimonio Mundial en el año, el, el año 2021 lanzó una encuesta dirigida a todos los, eh, a todos los eh, gestores de los sitios patrimonio mundial y a sus responsables, un poco para detectar e identificar cuáles eran los temas de más preocupación o lo que ellos entendían como los eh, principales desafíos a los que se estaban enfrentando. Y, bueno, de esa encuesta salieron, el resultado fueron la identificación de cinco áreas prioritarias de trabajo, que son, eh, se han mencionado muchas aquí, el, el cambio climático y la conservación del patrimonio, la transformación digital, la recuperación post-COVID, el desarrollo, el turismo sostenible y también la, la representatividad y el equilibrio de la lista de patrimonio mundial. Bueno, pues sobre esas áreas prioritarias, también UNESCO eh, ha organizado en colaboración con otros países actividades como, la que, como las que podéis ver en, en esa diapositiva, bajo el lema de patrimonio mundial como una fuente de resiliencia, humanidad e innovación, este aniversario, de hecho, pretende culminar con una gran conferencia internacional en Florencia, que iba a haber tenido lugar el día 16 de noviembre, el día de que se cumplía verdaderamente el 50 aniversario, pero bueno, se ha pospuesto eh, a enero de 2023. Eh, también tenemos la conferencia de Delphi eh, en esas mismas fechas, en noviembre, o la actividad que veis ahí de las 50 mentes para los siguientes 50, 50 años, que es una serie de diálogos que están eh, accesibles en la web y que son particularmente interesantes porque eh, son diálogos entre pensadores eh, multidisciplinares de distintas regiones UNESCO, los emparejan, y comentan y ofrecen sus visiones y perspectivas sobre, sobre el patrimonio mundial y estos retos. También en la conferencia de Florencia y en la de delphi se pretenden abordar estas áreas prioritarias. En la de Delfi eh, se va a centrar más sobre todo en el tema de cambio, de cambio climático. Y, y bueno, no voy a extenderme más porque no sé si ya vamos... Eh, Mal de tiempo y Laura va a ofreceros información muy interesante de, de actualidad sobre patrimonio mundial. ¿Este se oye? Sí, efectivamente. Muy bien, pues vamos a continuar como hacemos todos los años. Eh, actualizamos anualmente las, la situación del comité, eh, que en los últimos años está siendo un poquito más compleja de lo habitual. Estamos teniendo más tropiezos de los que nos gustaría. Ya el año pasado, en 2020, eh, el comité eh, seleccionó como sede para celebrarlo la ciudad de Fushu, en China, y justo en ese momento estalló en ese país la pandemia mundial. Con lo cual, ese año quedó en blanco, no hubo comité, y hubo que celebrar la sesión anual, hubo que desplazarla y hacer dos en una al año siguiente, y además de manera telemática, que siempre es un poco más compleja y no permite tomar decisiones de la misma manera que cuando están todos los países presentes el, en el comité, con lo cual ahí tuvimos un pequeño eh, tropiezo y, y, bueno, pues eh, el comité se tomaron decisiones, eh, se consiguió por lo menos seguir manteniendo eh, vivo el, eh, que el comité eh, tomase y adoptase decisiones necesarias eh, para que la convención se siga implementando con regularidad y en esa misma sesión se decidió que al año siguiente la sede sería Rusia con una gran puntería por parte de los miembros del comité para elegir la sede, ya que esto se decidió eh, en el año 21 y lamentablemente en febrero eh, del 22 pues estalló el, el conflicto que lamentablemente sigue en curso y que evidentemente cambió completamente la situación. En un primer, se planteó que era físicamente imposible llegar hasta Rusia, pero no era una cuestión solo de accesibilidad física hasta el país para el resto de países, eh, sino que ya tenía una consideración de si resultaba moralmente aceptable que Rusia presidiera el Comité de Patrimonio Mundial. Es decir, el máximo organismo en materia de patrimonio estuviera presidido por un país que estaba atacando sistemáticamente el patrimonio de otro eh, país, sin tener en cuenta, evidentemente, las pérdidas humanas que están por delante de cualquier otra consideración. Y, eh, por lo tanto, eh, se consideró que no, no era adecuado. Eh, la cuestión era, eh, se planteaba, por lo tanto, eh, desplazar a Rusia de esa presidencia y que el vicepresidente pudiera ejercer esa función. Sorprendentemente, eh, los países principalmente europeos y occidentales nos hemos quedado en minoría en esta decisión, ya que muchísimos otros países, tanto del Buró, del propio Comité, eh, no comparten esta visión. Entendemos que la geopolítica es complicada, que pesa, que hay muchísimas cosas eh, que no vemos o que vemos y que pesan eh, en este sentido. Y, por lo tanto, de 21 países del comité, solo 6 estamos a favor de que Rusia no presida eh, la sesión del comité. Todos los demás o no se han pronunciado o están incluso a favor de mantener esa presidencia. ¿Qué pasa? Que cuando en el comité... Hay una mayoría que decide en un sentido, normalmente se adopta una decisión por consenso. Y en este caso, aunque somos una minoría, los países occidentales, eh, estamos ejerciendo de alguna manera un veto a, a esa decisión. No nos vamos a unir al consenso porque consideramos que es una línea roja, que no se puede... Eh, traspasar y que incluso para la propia imagen de la UNESCO eh, no nos parece aceptable. Entendemos que, que un país esté en conflicto con otro ataca las propias bases de la razón de ser de la UNESCO, un, un organismo internacional que, sale, eh, que surge después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para, basándose en la educación, la ciencia y la cultura, evitar conflictos. Por lo tanto, eh, estamos en una situación en la que esta situación pues, no, no, no puede ser aceptable y, eh, de momento, la, lo que hay es un, un bloqueo porque son situaciones, son mm, posiciones irreconciliables hoy por hoy. Con lo cual, que se celebre la sesión anual de 2022 parece complicado ya a estas alturas del año. Una celebración de un comité es algo que requiere tiempo, preparación… Estamos ya en septiembre, vemos complicado que se pueda celebrar este año y el año que viene habrá que ver qué pasa también porque Rusia seguirá siendo miembro del comité y si no hay sesión este año... Seguiría siendo presidente, con lo cual estamos en la misma situación y seguimos en este momento de bloqueo eh, en el que se está trabajando pues, desde el punto de vista diplomático, fundamentalmente. Aquí ya las cuestiones patrimoniales pasan a un segundo mm, plano y ya es una cuestión que, que nos supera porque, porque son cuestiones eh, que se, se debaten a nivel nacional. Así que, bueno, pues estamos todos muy expectantes a ver que, cómo podemos llegar a, a una solución en este sentido. Por la parte que nos afecta principalmente a nuestro país, pues este año tenía que haberse aprobado la, la candidatura de menor catalayótica en la que llevamos tanto tiempo trabajando y a todos nos duele muchísimo que, que se haya que se haya paralizado y, y bueno pues eh, tendremos que esperar a la siguiente sesión. Y, y claro, esto es la parte que nosotros nos toca más de cerca, pero tenemos que tener en cuenta que si no se celebra sesión del comité, están paralizadas todas las decisiones que tienen que ver con cualquier otra candidatura, todos los estados de conservación que se ven a nivel mundial, que son anualmente unos 200 eh, estados de conservación de sitios patrimonio mundial sobre los que se toman decisiones, la aplicación del Fondo de Patrimonio Mundial, lugares que necesitan intervenciones urgentes de UNESCO, en África, en países en conflicto. Es decir, es una paralización de, de la propia convención, que nunca había tenido lugar antes y que esperemos poder desbloquear cuanto antes, porque desde luego esto no nos conviene a nadie. A nivel de decisiones del comité, también este año se ha trabajado eh, en un grupo de trabajo eh, para el, eh, que estaba dedicado a, eh, a aquellas candidaturas referidas a lugares de, asociadas con conflictos recientes. Este año parece que la cosa va de conflictos. Eh, en los últimos años ha habido varios países que han presentado candidaturas relacionadas con lugares eh, relacionados con conflictos internos o conflictos internacionales recientes. ¿Qué entendemos por recientes? Pues de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, eh, porque muchos sitios patrimonio mundial están asociados con conflictos, son campos de batalla, pero a lo mejor relacionados con la antigüedad o hace ya eh, muchísimos siglos y que por lo tanto son hechos históricos eh, asentados y, y asumidos. Pero todos aquellos conflictos relativamente recientes y cercanos a nosotros eh, no se habían planteado hasta ahora candidaturas de ese tipo y eh, sabemos que podían generar algún tipo de, de suspicacia entre países o incluso reabrir conflictos internos. Eh, se habían presentado candidaturas relacionadas con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con las eh, fronteras, eh, la, la línea de, de, de conflicto eh, entre Bélgica y Francia o incluso las playas de Normandía o lugares relacionados con conflictos en países africanos muy recientes donde ha habido situaciones de crisis bastante importantes y que se quieren presentar como patrimonio mundial. Y esto ha generado muchísima complicación dentro de la propia convención. Lo primero que se planteó es, ¿la convención está pensada para este tipo de lugares o lo que queremos es celebrar los hitos positivos de la humanidad? Pues eh, sorprendentemente muchos países tienen mucho interés en incluir este tipo de lugares y por lo tanto se abrió un debate de... Bueno, si eso es lo que quieren los países, lo tenemos que hacer, pero vamos a ver cómo, de una manera ordenada y sobre todo evitando que surjan conflictos a partir de eso, que una candidatura de patrimonio mundial no se convierta en ocasión de reabrir heridas que a lo mejor todavía no habían cicatrizado bien del todo. Por lo tanto, se creó este grupo de trabajo para ordenar de alguna manera y crear unas directrices y unas maneras adecuadas de la presentación de estas candidaturas que ofrecen un mecanismo para que cuando se presentan estas propuestas, los países que sientan que se están viendo afectados puedan presentar antes una, una, un documento, un, un formulario en el que hagan sus alegaciones previas. Y ahí pueda abrirse un momento de diálogo entre los países y no llegar a un momento incómodo en el comité en el que pueda haber eh, situaciones pues, que, que, que todos queremos evitar. También eh, por orden del comité se creó otro grupo de trabajo dedicado a cambio climático en el que estamos participando todos los países. Es una manera de introducir todas las eh, políticas y cuestiones relativas a cambio climático en la gestión del patrimonio mundial. Si tenemos que tener en cuenta a la, la, la sociedad, el turismo, tantísimas líneas transversales, hoy en día el cambio climático también tiene que ser una línea transversal en la gestión y que tenemos que incluir y contar con ello, saber que existen riesgos, que puede afectar e eh, intentar prever qué puede suceder para estar preparados. Entonces, en este momento se está trabajando en la redacción de ese documento guía que sirva para eh, que los lugares eh, asuman eh, esas directrices. También se ha publicado, y nos gusta mucho <ríe> comunicaros esto, eh, por fin, una guía eh, y caja de herramientas, que llaman, o herramienta, para realizar evaluaciones de impacto patrimonial. Un tema sobre el que insistimos muchísimo. Sabéis, desde hace dos o tres años se incluyó en las directrices eh, operativas el artículo 118 bis, en el que se insta a que cada vez que se va a hacer una obra que pueda tener un impacto potencial sobre el valor universal excepcional, hay que hacer no solo avisar a la UNESCO, sino presentar el proyecto acompañado de una evaluación de impacto patrimonial previa, en la que se pueda saber si esa, ese proyecto previsto puede afectar y cómo o de qué manera al valor universal excepcional. Esos impactos pueden ser tanto positivos como negativos. Pero ese es un trabajo previo que nos están pidiendo ahora, no solo presentar el proyecto a la UNESCO para que lo evalúe, sino presentarlo y ya con la evaluación incluida. Entiendo que esto es algo que ahora estamos empezando a, a introducir en nuestros procedimientos, que es complejo, que alarga los plazos, eh, que las tramitaciones en las administraciones locales, autonómicas, ya de por sí son complejas, pero entendemos que es una herramienta fundamental para prevenir males mayores. Ese es el, el objetivo de estos documentos. Antes de hacer nada de lo que luego nos tengamos que arrepentir y que sea difícil de revertir, vamos a estudiarlo de la manera más exhaustiva posible para que lo que hagamos estemos todos seguros de que no va a tener un impacto sobre el bue de los bienes. Por lo tanto, os, re, os invito a que os descarguéis el documento que está disponible en la página web web del Centro de Patrimonio Mundial y que podéis consultar. Otra cuestión también que nos afecta a todos es la cuestión del logo. Eh, ya hemos hablado de ello en algunas sesiones, Sie nosotros siempre hemos insistido mucho que hay que poner el logo de Patrimonio Mundial, eh, tenemos este reconocimiento internacional, pues vamos a lucirlo efectivamente. La cuestión es que el UNESCO ha decidido cambiar el logo de la propia UNESCO, con lo cual eso revierte en todos los programas UNESCO, Patrimonio Mundial, Inmaterial, Geoparques, etc. Y eso nos cambia. Ahí tenéis el logo antiguo con el nombre específico de cada bien y su año de inscripción y al lado el logo nuevo que nos proponen, que es mucho más flexible porque no tiene el nombre del bien eh, ya establecido por UNESCO, sino que cada bien lo puede poner con la tipografía y con el estilo que quiera. Bueno, las consideraciones ya de gustos y subjetivas eh, aparte, de, de cuál eh, nos representa mejor, la cuestión es que al no haberse celebrado sesión del comité, mmm, no ha habido una adopción oficial, y el, esto está recogido en el título octavo de las directrices, y el comité es el único órgano que puede adoptar el cambio del del, del logo, con lo cual tenemos una directriz de UNESCO por un lado y, pero que no ha sido aceptada oficialmente por el comité por otro con lo cual estamos en una situación un poco ambigua y a la hora de poner el logo pues mmm, no sabemos muy bien cómo, cómo actuar eh, en, este, en este momento la verdad, vamos a ver, esperemos que se celebre la sesión y saldremos de dudas y eh, otra cuestión también eh, común para todos pues como todos sabéis, posiblemente a muchos os ha tocado ser focal points para la cumplimentación del, de los informes periódicos. Este año empezamos el tercer ciclo de informes periódicos, siete años después del, del último, y eh, bueno, ya se ha puesto en marcha desde el Centro de Patrimonio Mundial. Han enviado unos códigos por el que podéis acceder al, a los cuestionarios, eh, que son bastante parecidos a los del ciclo anterior, si los que lo recordéis o, os tocara hacerlo. Eh, es un cuestionario online en el que se abordan muchísimas cuestiones eh, relativas al bien de todos los aspectos de su gestión. El próximo día 3 haremos una reunión online desde el Ministerio para todos aquellos que estéis interesados, os podéis unir y explicaremos con un poco más de detalle pues, la dinámica y las cuestiones más técnicas y de, y de, de, de cómo eh, cumplimentar. Intentaremos resolver pues, todas vuestras dudas. Y después de la sesión, si tenéis cualquier otra duda, estamos disponibles en el, en el ministerio para, para resolverlo eh, a lo largo de todo el, el proceso, que será hasta el verano. Con lo cual, a quien le haya tocado, tranquilos, que hay tiempo para hacerlo. Eh, la siguiente cuestión que os queríamos comentar también es, como sabéis, nosotros anualmente tenemos una línea de ayudas eh, para los sitios patrimonio mundial, eh, que este año estaba dotada con 600.000 euros, un poquito más de lo habitual y lo que nos ha sorprendido es que hemos recibido muy poquitas solicitudes eh, y lo que ha hecho es que eh, este año nos, hemos, tenido, hemos tenido un excedente de dinero. No hemos sido capaces de repartirlo todo. Es la primera vez que nos pasa y nos ha dado mucha pena porque nuestro interés no es quedarnos con dinero sino que se invierta en el patrimonio. Eh, pensamos que puede haber sido quizás por los fondos europeos, que os ha pillado en muy mal momento, a todos, no sé, sí que nos gustaría hablarlo con vosotros eh, para ver qué ha pasado y cómo, cómo podemos solucionarlo para, para bueno, que esto eh, pues no nos vuelva a suceder. Y de manera muy breve, pues estas eran las cuestiones que queríamos compartir con todos vosotros. Muchas Gracias. Muchas gracias Carmen y Laura, tanto por esa reflexión de los 50 años y Laura bueno, pues por ponernos al día en, en el comité y bueno y luego también por los aspectos más, mm, más de la gestión diaria en España de, de patrimonio mundial. Bueno, pues Te invito ahora al consorcio de, de Mérida, al, al gerente y a Raquel, que, que nos van a hablar bueno pues de Mérida, patrimonio mundial y la sostenibilidad. De, de esta maravillosa ciudad que está declarada como, como ciudad, pero que al mismo tiempo tiene un yacimiento arqueológico increíble en medio de la ciudad ¿no? y la complejidad que tiene una gestión de, de estas características, de, de este bien patrimonial. Y bueno, os dejo con ellos. Muchísimas gracias por, por alojarnos aquí y bueno, lo único que os pido es eso, intentar ajustarnos al tiempo con la complejidad que tiene. Gracias. Como digo, como digo, agradecer al Grupo de Ciudades Patrimonio de, de la Humanidad, al Ministerio de Cultura y Deporte, y lógicamente al, al Ayuntamiento de Mérida. ¿no? Bueno, Mérida, eso, bienvenidos a Mérida, una ciudad con un patrimonio vivo y vivido, un patrimonio que no está en la ciudad, sino que es la propia, que es la propia ciudad. Puentes que hoy son vías urbanas, un majestuoso teatro romano que dos mil años después alberga tal vez el evento cultural más importante del verano español, el festival de teatro clásico, también un exitoso festival de, de música, el festival juvenil grecolatino o, como no, el día más importante para, para todas las extremeñas y todos los extremeños, como es el día de, de Extremadura. Un anfiteatro donde hoy se recrean luchas de, de gladiadores Dentro de nuestra evocadora emérita lúdica, o se celebra también el Vía Cruci, sin lugar a dudas, el evento más significativo de la Semana Santa Meritense, declarada fiesta de interés, interés turístico internacional. Eh, acueductos que siguen trayendo agua a la ciudad, presas que siguen, embalsando, que siguen embalsando agua, o un templo romano como el de Diana, que ya pudisteis ver ayer, que continúa ejerciendo de patante telón de fondo para numerosos eventos de carácter cultural o social. Mérida es abrir una calle para, para meter el gas. No sé si ruso o, Argelia, o de Argelia, pero es encontrarse un mosaico o es estar aquí en esta sala de, de autonomía de, de la Junta de Extremadura. Pues eso, todo eso y más es, es Mérida. ¿no? Y, y para ello tiene un elemento diferenciador, que es el consorcio de la ciudad monumental de, de Mérida, que no es ni más ni menos que la unión de todas las administraciones públicas, recálculo de todas las administraciones públicas, por investigar, conservar y difundir el conjunto arqueológico de la, de la ciudad. Que el diálogo entre el ayer, el hoy y el mañana de, de esta ciudad sea lo más sostenible posible es lo que pretenden todas las Administraciones públicas a través de, de nuestro consorcio. De desarrollo sostenible, de herramientas de planificación, de uso, es de lo que les va a hablar Raquel, que es realmente la que va a dar la la charla, que es la responsable del departamento de, de difusión del consorcio. Yo, antes de cederle la palabra, sí me gustaría darle las gracias a, a todos los usuarios de ese patrimonio vivo y vivido que, que es nuestra ciudad, a, toda, a todos esos turistas que nos visitan, pero especialmente quiero darle las gracias a los responsables del Festival de, de Teatro Clásico de, de Mérida y a los promotores privados del Estonian de Music, por evidentemente tener muy presente la conservación del monumento y garantizar su buena, su buena imagen. Y ahora ya le cedo la palabra a Raquel. Muchas gracias. Vale, yo no soy muy de tecnología, así que me disculpan. Bueno, pues. Intentaremos ser breves porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que contarles, entonces a ver si lo conseguimos. Eh, Mérida fue declarada eh, Conjunto Arqueológico Patrimonio de la Humanidad en 1993, como todos ustedes eh, saben. Un patrimonio que no solamente abarca eh, la época romana, quizás es la, el elemento más conocido a priorísticamente, pero eh, que para nosotros es fundamental, pero que engloba la diacronía de una ciudad con más de 2.000 años de historia, con muchas ciudades superpuestas, con muchas culturas superpuestas. Ayer estuvieron ustedes en la Alcazaba. Para nosotros es tan importante, como decía el presidente de Extremadura en su intervención, el patrimonio romano, como el patrimonio andalusí, como el patrimonio visigodo, como todas las manifestaciones incluso de cultura inmaterial que ahora verán que tienen cabida en, en nuestro conjunto monumental. El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, eh, como figura institucional desde 1996, tuvo unos antecedentes en el patronato, donde se sembraron la, las bases de lo que iba a ser luego eh, bueno, pues el propio consorcio. ¿no? Está eh, compuesto por varias instituciones, las tienen ustedes ahí, ahí en, delante. Algunas de ellas pues, con una implicación, como no podía ser de otra manera, pues muy muy eh, intensa eh, Nos estamos refiriendo, bueno, pues tanto a la Junta de Extremadura como sobre todo al Ayuntamiento de Mérida porque es imposible disociar eh, el conjunto monumental de Mérida de la ciudad. Eh. Hablaban antes ustedes eh, del de, el turismo y el patrimonio y la cultura. Bueno, pues en el caso de Mérida, nuestro, creemos firmemente en ello, no se puede separar turismo de cultura de patrimonio. Eh. Ahora hablaremos, hablaremos un poco en ese sentido. Eh, los objetivos del Consorcio de la Monumental de Mérida son eh, la documentación, la investigación, la conservación, la adecuación y la difusión. Somos más de 100 personas las que diariamente, y esta charla es el, el resultado del trabajo de todos ellos más todos los agentes eh, externos que forman equipo con nosotros, eh, desde, pues eso, desde asociaciones, ayuntamientos, empresas privadas que nos ayudan a, a hacer sostenible nuestro, nuestro conjunto monumental. Si en, uno, eh, en los principios del consorcio eh, sentó las bases de una investigación y de una documentación arqueológica eh, referente, no solo en España, sino fuera de ella, pues nuestros objetivos, porque el yacimiento y el conjunto monumental evolucionan con la sociedad, porque Mérida es un yacimiento vivo, han ido también adaptándose a, a esas necesidades y a esas oportunidades ¿no? que, que se presentan en el patrimonio. Eh, los departamentos del consorcio tienen ustedes documentación, conservación, adecuación museográfica, arqueología, administración, que también es una parte muy importante, porque Mérida, como van a ver ahora, tiene unos, un nivel de gestión importantísimo de todo su conjunto monumental, y… Eh, Entendiendo la ciudad como un museo, como lo reconocen los estatutos del de ICOM y como grandes pensadores, nosotros, por ejemplo, citamos siempre a Franco Minisi en su concepto del de museo de ciudad, eh, pues entendemos que la gente suele conocer tres, cuatro, cinco monumentos, pero Mérida tiene, si lo ven ahí, un listado, es un listado de 94 puntos patrimoniales, perdón, porque sí, igual está muy lejos, muy cerca, 94 puntos patrimoniales, que eh, nosotros consideramos con el mismo cuidado, con el mismo eh, la misma entrega que el Teatro eh, Romano de Mérida y que son susceptibles de visitarse, de conservarse, de utilizarse y de investigarse. Así que hoy vamos a hablar solo del teatro, pero podríamos, podríamos extendernos a cada uno de ellos con una, con una conferencia, una intervención similar. Hablábamos de patrimonio, pero nosotros hemos querido traerles un extracto de la Carta Mundial de Turismo Sostenible que se firmó en Vitoria, ¿no?, en 2015. En ella dice que el patrimonio es uno de los motores principales del turismo y que el turismo sostenible debe ser entendido como el motor de desarrollo de los sitios patrimoniales. No es cuestión de contarles a ustedes sobre cartas de patrimonio de monumentos o de conservación, porque seguramente las conocen mejor que yo, pero sí es cierto que saben que el patrimonio, una de sus funciones, aparte de la identitaria, es eh, bueno pues convertirse en un motor de desarrollo. De hecho, hay eh, muchísimas comunidades que lo utilizan eh, bueno pues como un como un vehículo para ello. Dice también la protección, la, la, la conservación, la protección, la puesta en valor de forma inteligente y responsable del patrimonio natural, hablábamos antes de eso también, y cultural, porque el paisaje, en este caso urbano, incluso el paisaje que todavía puede conservarse en los entornos de los monumentos, representa un ámbito privilegiado para la cooperación y la innovación. Insistimos entonces en que a nosotros nos parece un todo indisoluble, eh, sin el cual… Mm, una cosa no tiene sentido sin la otra. ¿eh? Eh, bueno, tenemos la pieza, la importancia también del conjunto eh, monumental de Mérida es que es la importancia del contexto. Esto es muy importante. Las piezas son muy importantes, pero el contexto es fundamental. Y afortunadamente nosotros tenemos muchos contextos in situ. Esto nos da todavía una responsabilidad mayor, si ustedes quieren, porque tenemos grandes piezas insertas en el urbanismo de la ciudad. Con la peculiaridad, además, es que en una calle nos encontramos una pieza visigota, al lado nos encontramos una pieza árabe, al lado una pieza romana, con lo magnífico que es esto, pero lo que complica también la interpretación para las personas que nos visitan, incluso que, que lo viven, ¿no? diariamente. Eh, les hemos traído algunas cifras. El, en el año 2019, año prepandémico, pues ahí tienen 424.700 visitantes y hasta septiembre de este año, con las restricciones que ha habido eh, hasta marzo, no olvidemos que este año todavía ha sido un año de restricciones, eh, bueno, pues el Teatro Romano de Mérida ha, ha recibido 272.000, en fin. Unas cifras, como pueden ver, bastante, bastante interesantes teniendo en cuenta las situaciones que estamos viviendo. ¿no? Eh, a, había que, como digo, si, si el consorcio es un referente en arqueología y en sistematización de toda la documentación eh, reconocido, eh, eh, cuando Félix Palma llega a la dirección del consorcio se plantea un reto eh, hasta entonces que no estaba resuelto, ¿no? Es decir, luego lo veremos, los monumentos se han utilizado siempre, siempre ha habido obras de teatro, siempre ha habido conciertos, siempre ha habido eventos asociados a lo mejor en distinto número eso es cierto, también es verdad que los monumentos están, están viviendo un, un momento de cambio ¿no? Es decir, y, y a, él, a él también hay que sumarse y adaptarse Bueno, pues desde la dirección de Félix Palma se plantea crear un área de usos con el objetivo de sistematizar los protocolos de intervención en los usos, del mismo modo que se hizo hace 25 o 30 años con los protocolos de arqueología que nos convirtieron en un referente. Es decir, se va a usar, se usaba antes, pero ahora se va a usar desde el conocimiento y desde, eh, y desde la sistematización del uso, ¿no? Un reto interesantísimo. Eh, complicado al principio, pero en el que al final yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos porque todas las partes se han implicado y, y está empezando a ser un gusto trabajar trabajar en esta, en esta ventanilla, ¿no? eh, Decíamos que nosotros, bueno, pues entendemos, eh, desde el patrimonio entendemos que el Estado, el valor y el uso son fundamentales, su conservación, su identidad, su sostenibilidad son factores eh, eh, para nosotros que no pueden, no pueden separarse. Eh, hablaban antes las compañeras del diagnóstico, de esos diagnósticos eh, previos a los proyectos y demás. Bueno, pues también se entendió a partir de, del 2017 que había que generar un mapa de estado, valor y uso, un mapa de diagnóstico para conocer perfectamente cómo estaba todo a nivel de conservación, a nivel de adecuación, para después poder usar con un conocimiento eh, de la base sobre la que partíamos. No existen mucho, eh, desgraciadamente existe mucha tendencia a la hora de querer utilizar los monumentos, eh, mucha tendencia a usarlos primero y luego eh, prepararlos después, ¿no? Prepararlos, diagnosticarlos después. Esto es lo que nosotros hemos intentado eh, desde el consorcio: que los monumentos se usen en la medida en la que están preparados para ello. Eh, ese mapa de uso unido a los estudios de público que llevamos eh, realizando de manera sistemática, no solo para eh, conocer las expectativas de nuestros turistas, sino también para conocer cómo entienden, cómo se sienten cuando los monumentos son utilizados paralelamente eh, por eventos. En este sentido, las escuelas de municipales, de la, las escuelas-taller de turismo del ayuntamiento trabajan con nosotros permanentemente porque sus alumnos nos ayudan en la, en la realización de test de observación y de, y de cuestionarios que luego aportan muchísima documentación. Pues la tercera pata es la supervisión técnica de usos. ¿Qué nos permite eso? Nos permite tener una gestión planificada, y lograr una adecuación integral, entendiendo todas las partes del proceso como necesarias. Eh, para que se hagan también una idea, eh, en, el, en el año 2019 el consorcio eh, gestionó 104 eventos en su conjunto monumental, 44 de ellos fueron en el teatro. En el año 2022… Año pospandemia, con restricciones hasta marzo, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha gestionado 143 eventos, 61 de ellos en el Teatro Romano de Mérida, con un protocolo administrativo previo que garantiza todas las… Eh, condiciones administrativas y jurídicas necesarias y con un protocolo técnico posterior derivado de, ese, eh, de la creación de ese departamento, de ese área de uso, que garantiza que a todos los niveles eh, el, el evento eh, cumple con, la, con las necesidades que nosotros creemos imprescindibles para, para ser sostenible con respecto al patrimonio ¿eh? y a la sociedad. Eh, el teatro se acondiciona, pero se acondiciona desde antes de llegar. Ya saben ustedes, todos los que se dedican a gestión de entornos patrimoniales y de monumentos, que hay que acondicionar la preacogida y la acogida, ¿no? Eh, eh, fotos tan simpáticas como esta… Eh, ...que nos habla de una fuente con las temperaturas que alcanza esta ciudad... ...pues son muy necesarias en todos los entornos monumentales... Eh, ...para que la gente mientras espera para entrar en un monumento... ...o a la salida de ello, bueno, pues tenga un, un entorno cómodo y agradable. Han estado ustedes en el Teatro Romano, si hubieran venido hace unos años... ...no encontrarían la acogida en las condiciones tan magníficas... ...que se encuentra ahora, en la que se han creado... ...pues unas superficies transitables, zonas de sombra zonas para que los padres estén con los niños relajados, los grupos de turistas se sienten, en fin, todo lo que es la acogida física de un, de un sitio eh, como este y que queremos y, y desde luego, ten, tenderemos a, a lograrlo en todos nuestros monumentos. Claro, ¿qué ocurre? Que al, en el teatro pasan muchas cosas, ¿eh? Entonces, pasa que viene gente que necesita que se lo contemos y que se lo contemos bien, independientemente de cuál sea su edad o su grado de formación o su procedencia pasa que estamos al aire libre, no tenemos las condiciones eh, que tiene un edificio cerrado, no tenemos condiciones eh, de climatización, condiciones de silencio, tenemos contaminación acústica, contaminación visual, en el caso de los monumentos que están integrados en la ciudad, como puede ser el Arco de Trajano, y luego tenemos unas condicionantes físicos y climatológicos que nos hacen hasta pensarnos mucho dónde colocamos un panel interpretativo para que la gente lo lea cómoda y no suponga un obstáculo en la visita. ¿eh? pasa que además hemos recibido recientemente el premio a la accesibilidad universal en la casa del en la casa del ¿No se ve? Pues que no tenemos aquí a nadie que nos diga pero desde hace mucho rato ¿eh? Vale, bueno, pues nada, seguimos, ¿vale? Disculparnos. Bueno, pues que eso, que nos han dado el premio hace poco a la accesibilidad universal en la, en la Casa del anfiteatro, porque nosotros tendemos a ella. Lo que vale para uno tiene que valer para todos y en ese sentido pues trabajamos eh, eh, todo lo que podemos para lograrlo. ¿Mm? Bueno, y siguen pasando cosas, ¿no? Los visitantes no solo no, no, no entran en los monumentos de día, sino que también entran de noche, con el privilegio que supone para ellos disfrutar de, de otra perspectiva de, este, de estos fantásticos entornos. Eh, más cifras. En el año 2019 tuvimos 22.202 visitas guiadas organizadas por el consorcio. No estoy hablando de las visitas que luego los los turistas, por supuesto, realizan con los guías oficiales, que entonces ya nos iríamos a cifras bárbaras. Eh, eh, ven ahí la división entre nocturnas y diurnas. Y en el año 2022, con las restricciones hasta marzo y contando simplemente hasta septiembre, tenemos 20.542. Cuando termine el año, obviamente, habremos superado con, con crece, las la cifras de 2019, algo que es una muy buena noticia, porque significa que, afortunadamente, la sociedad está empezando a recuperar sus espacios y es una muy buena noticia para Mérida porque significa que seguimos siendo un referente para el turismo eh, a pesar de las bárbaras temperaturas que hemos tenido este verano ¿eh? Así que, que hay que estar en el Teatro Romano eh, en, en julio para, para no darle un aplauso a, a, a los turistas. ¿eh? Bueno, también, eh, como decíamos, tratamos a todos los públicos y eso incluye a los más pequeños. Nosotros entendemos que lo que vale para un adulto no vale para un niño, con lo cual nuestra área de didáctica desarrolla unos programas específicos en todos los monumentos para ellos, ¿eh? Eh, de todas las edades. La gente del área de didáctica eh, se empeña en que además tienen que ser también los muy pequeños, no hay límites para que disfruten de su patrimonio. Eh, les preparamos materiales didácticos a los padres que quieren venir con sus hijos y disfrutar un fin de semana y ser eh, como familia parte de la experiencia de conocer el patrimonio sin necesidad de que nosotros tengamos que, que contárselo de, de viva voz. Eh, lo mismo, más cifras para que se hagan una idea. Año 2019, 7.940 niños. Año eh, 2022, 3.155 niños, teniendo en cuenta que las restricciones en los colegios han sido todavía todavía mayores. Eh, Aquí tienen adoptado un monumento, un proyecto maravilloso que se eh, lleva a cabo desde hace bastantes años con todos los centros de Mérida, eh, que dinamiza absolutamente el patrimonio y, y que, en el que participa el Ayuntamiento de Mérida, el, el centro de profesores y nosotros, ¿no? y del que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues aquí los tienen celebrando ese Día del Patrimonio con nosotros y haciendo suyo el Teatro eh, Festival Greco. que todo el patrimonio debe tener, ¿no? Se terminó aquello de que, de que lo, lo, los museos, los, el patrimonio, eh, los monumentos es algo para las mentes cospicuas y, y, y científicas, ¿no? No, el patrimonio es de todos y, y, y así lo vivimos en el consorcio, eh, acogiendo eh, ceremonias, eh, pues muy, muy, muy eh, personales y que, y que luego quedarán grabadas en la memoria de, de muchísimas... Esa es la intrahistoria del, del teatro, ¿no? Eh, bueno, pues año 2019, 41 reportajes de comunión, 24 reportajes de boda 5 bodas. Tenemos que decir que en, en el año 2022 se ha casado menos gente, pero para el 2023 ya hay seis solicitudes, creo, ¿verdad, Carmen? Eh, solo para el mes de mayo. Por lo tanto, volverán, volverán a, a disfrutar... De, de los enlaces, la, la, las piedras del teatro, ¿no? Bueno, y cosas como esta, ¿no? La presentación de la camiseta del equipo de fútbol de Mérida. Pues, pues claro que sí, Mérida tiene muchísima afición y, y ¿por qué no? ¿Por qué no? dejar que su teatro, que ha formado parte de sus camisetas, pues forme también parte de, de la historia de esta, de, de esta ciudad eh, con sus elementos más representativos. Aquí tienen agentes de la Asociación de Folclore de Nuestra Señora de la Antigua, patrimonio inmaterial, un elemento fundamental eh, en, el, en el desarrollo de esta ciudad eh, eh, y, y de su cultura. Bueno, pues aquí los tienen, además, pequeños, mayores, preparándose para salir al Teatro Romano a celebrar un evento anual que reúne a, a, a grupos folclóricos de toda Extremadura. Eh, nuestros eméritos, esto también pasa en el teatro, pasa que eh, la gente mayor de Mérida, a través de un proyecto del consorcio que, que también queremos mucho, se involucra en los monumentos. Aquí tienen la última, esta es del 20 de septiembre, 160 personas que fueron acompañadas por nuestros voluntarios, que son esos dos señores que están ahí a la esquinita y que les enseñan con todo el, el, el amor del mundo y con toda el, la dedicación del mundo eh, nuestro patrimonio a aquellos que así lo, lo necesitan, ¿no? Es decir, grupos con necesidades especiales, grupos que, bueno, que, que se están integrando en la sociedad y que, y que, también, y que también son dueños de ese patrimonio, ¿no? Mm, esos voluntarios que además, bueno, de los que nos sentimos muy orgullosos y que además nos llevan a los centros de mayores, aquí tienen una iniciativa que hemos tenido este, este año con el ayuntamiento, la, con la Concejalía de Turismo, que hemos disfrutado muchísimo y que ha sido llegar a todos los centros de mayores, contarles cómo era la fiesta relacionada con… Eh, la, la, la gente mayor en, en Roma, hacerles partícipe y de repente han cogido, se han venido a Emerita Lúdica, han montado un evento precioso en el Teatro Romano y ya están deseando que vuelva el año que viene y, y es una forma de acercar la cultura y de disfrutar del patrimonio pues que, de la que nos sentimos también muy orgullosos. ¿no? Eh, esto es, bueno, el teatro también sirve para reivindicar sirve para, para dar su imagen a eventos como este, ¿no? Esto es la, la, una reunión que hubo sobre ella, eh, sobre ¿no? Es decir, no, no es la única, ojalá tuviéramos muchas más en las que nosotros pudiéramos prestar, prestar la imagen del teatro para este tipo de, de situaciones. La, los programas de televisión, no les he querido sacar las cifras de documentales y de programas que se graban en el teatro, eh, la SER... Eh, Cadena Cope, este es el caso de Onda Cero Carlos Alsina estuvo con nosotros hace poco grabando desde aquí desde este entorno su programa eh, eventos que en principio mm, eh, nos pueden resultar curiosos pero que provocan una difusión del monumento relacionado al final con cultura porque la gastronomía también lo es esto es Masterchef salió en emisión el, el lunes pasado con más de 5 millones de de personas viéndolo, ¿no? Eh, les aseguro que con toda la rigurosidad, al igual que se trata el evento más pequeño del teatro romano o de cualquiera de los monumentos de Mérida, es decir, con todo ese protocolo de usos en el que no he, no he entrado eh, porque no les queremos, no les queremos aburrir. En pandemia también se siguió trabajando de la eh, na, o sea, en cuanto se pudo, el teatro quería ser utilizado. Aquí tienen la grabación de, un, de una película, de un largometraje, si fuera ciega, de la 11 en el que estuvimos, eh, en el que estuvimos trabajando pues en época todavía de, de pandemia ¿no? el teatro no paró afortunadamente de servir de escenario a iniciativas como esta el día de Extremadura eh, un evento importantísimo para nosotros y que, y que tenemos la suerte de acoger eh, cada año, ¿no? este año ha vuelto a celebrarse estábamos súper contentos todos porque, porque después de dos años pues, el teatro volvía a ser la casa de todos los extremeños eh, mientras esas cosas pasan, están pasando cosas esto es lo que el ojo no ve porque a veces no, no, no lo hacemos en horas de visita, pasa desapercibido, está acotado. Claro, tenemos un equipo maravilloso, ojalá tuviéramos más gente, pero la que tenemos es fantástica, que nos ayuda a conservar con planes eh, de diagnóstico, con planes de gestión, el conjunto monumental, teniendo en cuenta que ojalá tuviéramos más dinero, pero con el que tenemos hacemos lo que podemos. Aquí ven ustedes un arco eh, recientemente trabajado, fíjense la diferencia, ¿no? esto es un trabajo continuo porque al estar al aire libre la degradación eh, eh, pues, eh, eh, hay, que, hay que tenerla muy a raya, ¿no? pasan cosas, colocamos panelerías, colocamos elementos museográficos que nos ayudan a contar mejor. Eh, y que la gente comprenda mejor. Eh, pasan cosas a nivel arquitectónico, porque además en el departamento también hay eh, arquitectos que colaboran junto con los restauradores, los museógrafos, los arqueólogos. Eh, es un trabajo multidisciplinar. ¿eh? Como digo, pues desde las gradas hasta las fachadas… Todo está en constante revisión y en constante intento de mejora. Eh, han estado en el peristilo hasta hace unos meses lleno de setos plantados en, yo no sé, cuantísimas décadas. Y ahora se puede disfrutar de los muros, viéndolos y además con garantías de conservación en cuanto a los elementos vegetales. ¿eh? Disfrutarlo porque se explica, en la medida, ya digo, que, la, que las condiciones ambientales permiten una museografía que no… Que, claro, en ese sentido, aunque a nosotros nos importa más lo que se cuenta que dónde está apoyado, pero vaya… Eh, eh, ...intentamos siempre que, que lo, los recursos estén integrados también. Eh, seguimos haciendo cosas, la orquesta un elemento fundamental... ...con muchas piezas originales, bueno, pues estamos, estamos tratándola... ...además con un estudio previo importante, con unos tratamientos biológicos... ...que nos van a asegurar eh, su conservación. Eh, ahora, si, si ustedes se dan cuenta, la ven tapada desde hace ya unos años pusimos como protocolo dentro de ese mapa de estudios y de uso eh, que esté cubierta para que no pasen estas cosas de las fotos de familia eh, que pisan constantemente. Bueno, aquí tienen a nuestras compañeras trabajando el frente el frente escénico de manera periódica y hablaba Feliz antes del festival de teatro y del Stone, dos eventos que son los más conocidos. Ya digo ya han visto no los únicos, pero sí los más conocidos y que verdaderamente tienen eh, necesitan de un seguimiento porque son de gran envergadura. Eh, yo también, igual que Félix, agradezco la implicación y, y que el camino haya llevado a un buen puerto en estos cinco años. El teatro se ha usado siempre. Como digo, aquí tienen a Medea en 1933. En el caso del Festival de Teatro Clásico, nuestro m, caballo de batalla eran las escenografías. ¿eh? Hemos trabajado siempre con el, la gerencia del festival y con la y, y con, y con producción para emitimos nuestros informes, damos in, in, aquí fíjense la diferencia, qué limpieza, qué maravilla de, de escenografía completamente pensada para el teatro, porque bien es cierto que a veces, como las, las obras van a otros sitios, pues, pues hay que decirles, oye, que para el teatro tiene que ser un poco diferente a cómo la vais a poner en Madrid, ¿no? Eh, algunas controvertidas con las que nosotros eh, pues intentamos tratar… Intentamos siempre eh, remar a favor del, eh, del monumento sin perjudicar al, al, al evento, por supuesto. Aquí tienen una maravillosa metamorfosis, una de las mejores escenografías que hemos, que hemos visto en el teatro romano. Eh, esta también es magnífica nos metimos por dentro, nos metimos por dentro y, y de repente, claro, allí nadie iba por las noches pero de repente el equipo pues, se metió por dentro y se pasó noches y noches y noches al principio nosotros estábamos metidos en su casa ellos metidos en la nuestra y al final ya es la casa de todos, ¿no? Con lo cual, eh, después de, de estos años sabemos perfectamente, ellos han tenido que aprender a, a saber lo que es la versura y nosotros a saber lo que es un fly cake ¿no? Es decir, hemos tenido que pasarnos por un proceso de, de aprendizaje común. Cuidamos elementos pues tan tan tan de, de, de tan detalle como que los cables estén vayan por donde tienen que ir y estén perfectamente cubiertos que las máquinas de humo no estén apoyadas en ninguna superficie original y que si pueden ser de agua mejor que de aceite ¿no? por aquí tengo, bueno, pues, a gente del estón, a, tengo a gente de la concejalía de cultura gente de la concejalía del ayuntamiento de turismo que saben y comparten con nosotros esa labor y, y nos ayudan también mucho en ella el puente de contra, uno de los elementos más complicados de montaje pero imprescindible en un evento con todos los protocolos de seguridad que nosotros nos aseguramos y que se cumplan con restricciones en cuanto a focos, ¿eh? es decir, recientemente, pues, con Serrat, por ejemplo, que parece que en principio no va a ser un concierto que nos complique mucho la vida, pues, tanto nosotros como la gerencia del Estón ha tenido que estar diciéndole, no, no, que no vas a poner más focos, ¿no? Que tienes que poner los que tienes que poner por protocolo. Y miren ustedes que Serrat, que aparentemente nadie pensaría que nos iba a dar tareita. En, en el Teatro Romano de Mérida, ¿no? Todos estos procesos perfectamente eh, controlados. Eh, tenemos aquí fotos del Stone, fíjense qué foto más maravillosa, más limpia de un concierto. En el caso del Stone, las escenografías no nos preocupan, incluso todos los elementos de implantación que trae el Stone se, se consensúan previamente con nosotros y los artistas quitan cosas que llevan en su gira para no a, afectar al frente escénico. Nos preocupaba más todo el tema del sonido. Bueno, miren qué limpieza en la parte de las aposcaenas, pues, esto es el backstage de un artista bueno, pues ahí ven que eh, afortunadamente con las supervisiones y, y, y la buena intención de, de, de los equipos se consigue. ¿no? Eh, hemos hecho unos estudios de sonido bárbaros, que no son de ahora, que empezaron en el 2017 cuando Félix Palma llegó al Consorcio de la Ciudad Monumental. Es decir, esto no es una cuestión que, no, que haya empezado hoy, lo que pasa es que había que formarse. Yo no tenía ni idea de qué eran los hercios, ni la, el arreglo cardioide, ni… Ahora sí, ahora mis compañeros y yo les podríamos dar por lo menos una charla. ¿Eh? Había que enterarse bien antes de saber de qué estábamos hablando y ahora lo sabemos. Y ahora sabemos que las PEA, que son estos elementos que, que de los que salen los subgraves, no pueden estar ahí. Hemos hemos tenido eh, sesiones de trabajo magníficas. Agradezco al, al, al personal, por supuesto, del Estón y en concreto a la, al área de sonido que desde el principio… Eh, se, han, se han volcado, se han volcado con el monumento y nos han y nos han enseñado muchas cosas, ¿eh? nosotros a ellos también, pero ellos a nosotros, ya digo, todo lo que tiene que ver con ingeniería acústica ha eh, partido un poco del trabajo conjunto. Las peas están colocadas en otro sitio, ya hay arreglos cardioides que anulan los graves hacia atrás ¿eh? para que el sonido hacia atrás se cancele en la medida de lo posible. Aquí tienen a nuestra restauradora, los aparatos que utilizamos, eh, sensores de sonido colocados en 143 puntos, medidos con sonómetro, un microtremor, que es un aparato que mide las vibraciones en el frente escénico del teatro con geólogos, eh, un estudio, como digo, eh, amplísimo… Eh, que nos ha permitido establecer unos, unos parámetros, no más de 100 decibelios sin ponderar y eh, no más de 7 milímetros de movimiento. Eh. Y como ven aquí, bueno, pues Disparpel, bueno, Disparpel, pues Disparpel en el teatro cumplió y cumplió muy bien, no pasó de 100 eh, decibelios sin ponderar, canceló parte de la música de su, de su concierto, de su gira, y el técnico hizo un trabajo de escándalo porque la, la, los movimientos no pasaron de 0,4 hasta 0,8 no es un movimiento significativo en el frente cénico con lo cual es que ni le ni le rozaron, ¿vale? Y bueno, estos son el aspecto que presentan las barras, no se puede beber alcohol, no se puede eh, solamente, no se puede fumar, esto es una maravilla, esto es el concierto de Manolo García el domingo pasado. Y esas barras, esas calzadas, era una maravilla transitarlas mientras la gente estaba dentro, eh, entusiasmadísima con el artista. ¿no? En el teatro pasan muchas cosas, los turistas conviven con ello. Fuera también pasan muchas y queremos que sigan pasando y es nuestra responsabilidad que pasen bien. Y les dejo con una frase de un arquitecto que a mí me parece magnífico eh, y del que aprendí también mucho. Eh, los monumentos como hechos urbanos persistentes en la ciudad lo son por su valor constitutivo, por la historia y el arte, por el ser, el de ahora y la memoria de antes. Muchas gracias. gracias por vuestra presentación increíble todo lo que hace el teatro, ¿no? lo vivo que está y cómo se mantiene y cómo se controla, porque aquí la verdad que el uso del teatro y, y, y la conservación del mismo en algunos casos ¿no? podría, bueno, gracias a que llevan todos esos estudios de impacto, pues hace que se pueda seguir usando de esa manera, pero es verdad que bueno que ahí hay un límite muchas veces difícil de, eh, de controlar, ¿no? pero bueno ya nos ha explicado no solamente los usos sino cómo lo como lo controlan, así que bueno, enhorabuena por mantener vivo el, eh, el teatro. Y ya por último, pido este pequeño esfuerzo, ya sé que todos tenemos mucha hambre, pero termina Trini y ya nos vamos a comer, no, no os preocupéis, eh, siento un poco el el eso el terminar casi una hora más tarde. Y bueno, os dejo con, con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, mmm, conocida ¿no? yo creo que a nivel mundial, tanto por ser la directora del museo como por toda su labor de, de investigación que ha realizado en torno a, al mundo romano y, toda, y todas sus publicaciones. Ella nos va a presentar eh, la gestión de un museo como el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida dentro de, de, de, un, de, de formar parte de, de un bien patrimonio mundial. Os dejo con ella y bueno Trini lo único, eso, eso, esa media hora que te dijimos y, y ya después comer. A lo anterior no se oye, no se oye, se escucha ahora. No, no se oye. ahora se oye, sí. Bueno, decía muchas gracias a la organización por haber contado con el Museo Nacional de Arte Romano. Que, aunque pueda parecer una institución absolutamente contemporánea, porque nos encontramos en un proceso de transformación, sin embargo, somos el decano de los museos arqueológicos de este país. Somos el museo arqueológico más antiguo de España, de 1838, 30 años antes de la creación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que es otra referencia en la arqueología peninsular. Y nuestra razón de ser, eh, desde el origen, es el yacimiento, es decir, es. El museo, de alguna manera, tiene ese cordón umbilical estrechamente ligado con la historia del yacimiento emeritense. Yo, por eso, voy a hacer eh, un poco de, de historia. Esto nos responde al, al paso de... No, no funciona. Ya. No, uso el ratón mejor. Ese no funciona. Bueno, perdón. Bueno, yo prefiero el ratón. Bueno, nos tenemos que, nos tenemos que trasladar a, al final del Renacimiento, el comienzo del, de la ilustración para entender el porqué de esa valoración del patrimonio, esa apuesta, eh, eh, ese reconocimiento eh, social que, de alguna manera, empieza de forma embrionaria, pero que va a terminar en el siglo XXI, en el siglo XX, con, con el valor. Romana, que era uno de los territorios más extensos del Imperio Romano. Remontarnos al final del siglo XIX, donde tenemos la primera documentación de qué concepto se tenía en ese momento del patrimonio. El concepto era la salvaguarda del tesoro, es decir, la acumulación de piezas. Estas son fotos de finales del XIX de la Iglesia de Santa Clara, que está aquí enfrente, eh, sede de la actual colección Visigoda, sede que fue desde 1838 del Museo Arqueológico de Mérida. Esta es la visión de la iglesia y estas son las colecciones clasificadas, ya aquí ven las piezas visigodas, la inscripción original de la entrada del de, de recinto a la Alcazaba, que veíamos anoche in situ, eh, la reproducción que se colocó en, en el monumento para dar idea al visitante de cómo esa gran placa marmórea recordaba la construcción y toda esa información que Bruno nos eh, contaba y luego en la parte inferior imágenes de cómo se guardaban y se exponían eh, las piezas que habían ido eh, recuperándose del subsuelo emeritense. A comienzos del siglo XX eh, la arqueología da un paso de gigante y se decide que el museo tutela ...las excavaciones eh, del, del solar emeritense... ...aunque ya había habido otros intentos anteriores... ...en lo que podíamos llamar la etapa prearqueológica... Eh, ...viene don José Ramón Mélida... Eh, ...director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...y también eh, catedrático de la Universidad Central... ...la actual Complutense... ...y él va a, a tutelar oficialmente esas excavaciones... ...con don Massimiliano Macías... ...que va a ser un personaje clave para entender el origen de esa gestión y de esa, eh, eh, ese trabajo constante como nos presentaban los compañeros del consorcio, desde el primer momento esa, eh, ese celo eh, en, la, en la excavación de los yacimientos, de los sitios arqueológicos, en la salvaguarda de ese patrimonio, la recuperación, la restauración, la puesta en valor. Y, por supuesto, también la investigación, porque desde el primer momento tanto don José Ramón Mélida como don Maximiliano Macías se encargaron de publicar exhaustivamente las memorias de excavaciones. Es decir, todo ese eh, sustrato de información documental que es eh, esencial para el conocimiento de cualquier yacimiento arqueológico y también la puesta en uso la puesta en uso y algo muy importante, que fue la creación del primer sistema de documentación de ese eh, patrimonio, no solamente de los bienes muebles, sino también de los bienes inmuebles. Este es el libro de inventario, el primer libro eh, de 1910, que don Massimiliano Macías ha abre eh, en el Museo Arqueológico de Mérida, entonces así llamado, y eh, clasifican en torno a 600 piezas en aquel primer libro, el primer inventario, y el uso, como decíamos, de los monumentos. Desde el primer momento, tanto don José Ramón Mélida, que está aquí en la foto flanqueado por Margarita Sirgu, eh, como don Maximiliano Macías, fueron conscientes de que el monumento, su monumento, que era el teatro, porque ellos lo estaban excavando y llevaban a sus alumnos, don, don Maximiliano Macías era profesor de un colegio de aquí de Mérida fue profesor de mi padre. Mi padre me contaba que les llevaba al teatro cuando ellos estaban ya habían concluido las grandes excavaciones, pero estaban realizando restauraciones y les explicaban a sus alumnos qué era lo que estaban desarrollando. Esta foto histórica de la primera representación del Festival de Mérida, don Miguel de Unamuno en el centro, Enrique borrás Margarita Sirgu, la compañía, algunos niños que eran emeritenses, extras, don eh, José Ramón Mélida y don Maximiliano Macías. Aquella medea de Séneca, versionada por unamuno que la anécdota nos cuenta que eh, la Sirgu había venido al Teatro de Mérida y estaba tan entusiasmada viendo aquel monumento que en un, la primera ocasión que tuvo de hablar con, con unamuno le dijo, don Miguel, ¿me tiene usted que hacer una antígona para Mérida? Porque... Eh, tengo mucha ilusión en estrenar allí una, una obra y una amuno, con esa sequedad que le caracterizaba, le contestó, no, una antígona no, que es una obra griega, te voy a hacer una versión de la Medea de Séneca, que es un autor latino. Entonces, esta fue la razón por la que la Sirgu eh, representó la Medea de Séneca en aquel primer festival de arte clásico, que así se denominaba el primer festival de teatro de Mérida también el decano de los festivales de teatro clásico. Eh, el teatro es un edificio que, por tanto, recupera ese origen que había tenido y estas son las imágenes de cómo los arqueólogos encontraban a comienzos del siglo XX el monumento. Es decir, eh, hay una auténtica marea de materiales recuperados de la excavación y el paso siguiente fue la eh, recuperación y sobre todo el levantamiento de ese gigante que tengo que decir que se hizo con bastante mm, eh, certeza y sobre todo con mucha autopsia, porque ellos, en, en la medida del conocimiento que se tenía entonces, eh, consta en la documentación de archivo que visitaron otros teatros del Mediterráneo, del Mediterráneo clásico. Eh, el siglo XX, tras la Guerra Civil, Va a significar un cambio importante en el Museo de Mérida. Eh, va la, la providencia, a veces las circunstancias son muy caprichosas. Eh, la providencia quiso que aquí recalara un vasco, José Álvarez Sáenz de Buruaga, eh, que va a ser eh, el primer director que viene para quedarse en el museo. Y digo que viene para quedarse porque esto es muy común en nuestros museos nacionales, las compañeras del Ministerio lo saben que eh, uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que nuestras plazas son muy movibles y la gente en ocasiones no permanece en su puesto y, por tanto, el llevar a cabo proyectos de largo eh, recorrido eh, y cronogramas de largo recorrido a veces es complejo. Bueno, pues Sánchez de Bruaga vino a Mérida en los años 40 con la idea de estar un año, mmm, de alguna manera, obligado por el entonces inspector general de excavaciones, don Joaquín María de Navascuez, y le dijo, Buruaga, usted va a ir a Mérida un año y luego se vuelve aquí a, al Arqueológico Nacional, que era donde él tenía su plaza. Sin embargo, a, a José Álvarez Enzo Buruaga se le cruzó uno emeritense en el camino y entonces ya el año se convirtió en toda su vida dedicado al Museo Nacional de Arte Romano, junto con otras muchas eh, personalidades que fueron pasando por esta institución. El trabajo de, de este momento hay que mm, reivindicarlo y, sobre todo, de tenerlo muy en cuenta, porque a veces se nos olvida de dónde venimos, y creo que es muy importante en el patrimonio, sobre todo los que somos historiadores, recordar de dónde venimos. El museo hasta el año 85 tuvo un director, un portero, dos indistintamente, una señora de la limpieza y una secretaria. Estamos hablando de cuatro personas que desde el año 40 y poco hasta el año 85 eran la plantilla de una institución que tenía que tutelar toda la arqueología de Mérida. A eso obviamente... Eh, se añadía la creación del Patronato de la Ciudad Monumental, actual consorcio, que a partir del proceso de transferencias autonómicas sin duda dio un salto de gigante en cuanto a concepto de gestión patrimonial y los compañeros del consorcio han explicado perfectamente cuál es la realidad actual del consorcio. Pero entre los años 40 y los años 80 prácticamente el museo trabajaba con esos medios. Eh, y claro, el seguimiento de obras, el, el, las obras de infraestructura que se hicieron en, ese, en los años 70, etcétera, etcétera, fue una labor ímproba donde se implicaron muchísimas personas que trabajaban en, en diferentes niveles una, de una manera puntual, con campañas de excavaciones, etcétera. Estos eran los almacenes del, de los unos barracones que se construyeron en el recinto de la alcazada. La salvaguarda del patrimonio mh, estaba cimentando lo que se quería para el futuro. El futuro no era otro que conseguir una gran institución nueva que desde el año 1975 era ya Museo Nacional de Arte Romano, siguiendo el expediente del modelo italiano, ¿no? del Museo Nacional de Romano. Eh, estamos hablando de un momento previo al, al proceso autonómico y, naturalmente, en el año 75 la Administración del Estado, el Ministerio eh, eh, entonces de, de educación y cultura, decide que se va a crear un museo de ámbito nacional en Mérida. En el año 75 se celebraba el bimilenario de la fundación de la colonia y este fue el regalo, entre comillas, que hizo la Administración Pública a Mérida, pero no dotó en los presupuestos, que es lo más importante, eh, de partidas suficientes para la creación de un nuevo museo hizo un brindis al sol en boletín oficial del estado, todo es muy barato, pero a la, la realidad era que no existía una institución que eh, encaminara todo este trabajo. Tendremos que llegar a los años 80 para la creación del de Museo Nacional de Arte Romano. El Museo Nacional de Arte Romano eh, se origina como una institución de ámbito nacional e internacional eh, se crea por parte del Ministerio de Cultura, dependiendo de la Dirección General de Bellas Artes, y eh, estamos ya encaminados hacia 185 años de gestión, investigación y de trabajo sobre el patrimonio meritense desde 1838 hasta el próximo año. Estamos como han podido comprobar hoy en, en el acto de apertura del encuentro, en un momento bastante crucial de, de transición de cambio, eh, transformando nuestro, nuestra climatización, que ha sido un poco caballo de batalla, y adaptándonos a la realidad del siglo XXI. Tenemos mm, algunos elementos que, que son imprescindibles su transformación, como es la falta de accesibilidad en ciertas partes del museo, pero también hay... Eh, otros elementos de, de estructuración interna eh, para acometer una, una función social lo más completa posible. Eh, por tanto, esa historia de 1838 como primer germen y, y el arranque del concepto de patrimonio emeritense. En 1975, el museo ya se entiende que es algo más que, algo, que una institución local, es una institución nacional, y en 1985, en que la Administración entiende que no es solamente una, una institución nacional, sino que también es internacional, que tiene que tener una proyección que vaya más allá del de, eh, ámbito patrimonial estrictamente emeritense. Eh, no en vano, en el año 93, el museo fue la entidad tutelar que redactó el expediente para la declaración de Mérida Patrimonio de la Humanidad, con la participación de la Universidad de Extremadura, etcétera, Y eh, se logró el objetivo de que fuera declarado Patrimonio de, de la Humanidad el Conjunto Arqueológico de Mérida, y, eh, obviamente, eh, los, eh, los técnicos que vinieron a la ciudad, a los que nosotros tuvimos ocasión de acompañar en aquel entonces, para valorar si efectivamente eh, esa, esa propuesta era objeto de la Declaración de Patrimonio Mundial, valoraron muy positivamente, y se recoge así en el acta, el que hubiera un binomio tan sólido de museo y yacimiento un centro nacional que garantizara eh, permanentemente la conservación, la custodia de esos bienes patrimoniales en un centro de proyección además internacional. Por tanto, la UNESCO entendió que el binomio museo-yacimiento era un valor eh, fundamental a la hora de considerar que el futuro de ese conjunto arqueológico estaba eh, garantizado. Eh, las actuaciones por parte del Museo en los años 70, en los años 80, naturalmente con el concurso del Consorcio de la Ciudad Monumental y no solo, también otras instituciones externas, el Instituto Arqueológico Alemán, la Universidad de Extremadura, eh, más recientemente, desde el año 2000, el Instituto de Arqueología de Mérida han concurrido en este trabajo de eh, actuación sobre los grandes, las grandes áreas arqueológicas de la ciudad. El proyecto de recuperación de los foros, eh, foros de Augusta Emérita, que nació en el año 72. En el año 72 se compra a un particular el Palacio del de Conde de los Corvos, que era una vivienda de una familia emeritense, se compra por parte del Estado y se decide que eso va a ser el inicio de las excavaciones de un gran conjunto de un gran proyecto que, titulamos, que se tituló entonces en, en el museo como proyecto de los foros de Augusta Emérita, tanto el foro colonial como el foro provincial. Y eh, la recuperación de esas colecciones que nos ligan directamente con Roma. Cuando se inauguró en los mercados de Trajano en Roma el nuevo Museo de los Foros Imperiales, que es uno de los yacimientos más visitados de la ciudad de Roma, le, el grupo estrella fue el grupo de Eneas, que se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano. En Roma no se conserva, sabemos que existió un grupo de NEAS, Providio, porque lo cuentan las fuentes y los textos, que allí estaba un grupo de Eneas, pero no se conserva el original. El original se prestó para que en Roma, en la inauguración de, de le, del Museo de los Foros Imperiales, se pudiera contar con este elemento de conexión tan evidente entre la arqueología emeritense y la arqueología metropolitana. Otro trabajo fundamental desde comienzos del siglo XX, el mitreo emeritense, ese gran conjunto esencial para, para conocer una parte de la religión eh, oriental afincada en Augusta Emerita, que en el elemento militar tuvo un enorme papel. Los hallazgos que se produjeron a comienzos del siglo XX en la debajo de la actual Plaza de Toros con la recuperación de todas estas piezas que pasan inmediatamente al museo y eh, un elenco fundamental que eh, montamos recientemente eh, en el Museo Nacional de Arte Romano en una sala simulando la estructura de eh, una capilla, de un mitreo, el mitreo más grande del occidente del Imperio Romano salvándolos de Roma, obviamente, es un conjunto de primerísimo nivel que nos habla de la entidad que tuvo este lugar religioso en la Mérida, sobre todo el siglo II después de Cristo. El museo también, en esa proyección internacional, es, ha sido y es una institución de gran referente científico, hemos celebrado numerosos encuentros internacionales, en 2013 pudimos desarrollar aquí en Mérida el Congreso Internacional de Arqueología Clásica, el, el evento científico más importante del mundo clásico. Tuvimos más de 1.500 inscritos. Online eh, se retransmitió en streaming. Había diariamente conectadas al Congreso más de 2.000 personas de cualquier eh, lugar. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con, con, esa, con ese apoyo, la publicación de las actas y de otros muchos coloquios. Eh, nacionales e internacionales que obviamente han posicionado al museo en ese ámbito de proyección internacional del patrimonio. Me alegra que se hayan incorporado los alcaldes y responsables de patrimonio de Portugal, porque eh, una de las líneas de trabajo de nuestra institución es la Lusitania romana. El museo es algo más que la colonia Augusta Mérida. el museo es la proyección hacia lo que fue el territorio natural. Hemos liderado programas europeos, como fue Europa Romana, 12 museos de romanidad, Córdoba, Tarragona, eh, eh, Mérida, por supuesto, eh, Conímbriga, Bath, Colonia en Alemania, Toulouse, Arles, la propia ciudad de Roma, es decir, museos de romanidad que nos unimos creando una red, como las ciudades patrimonio de la humanidad, siendo conscientes de que nuestro legado patrimonial era fundamental. Y esa Lusitania, que es nuestro territorio de acción, donde ahora mismo estamos trabajando, llevamos un proyecto internacional en la ciudad romana de Amaya, se descubrió un anfiteatro romano muy interesante para el proceso de conformación del territorio peninsular lusitano. Tradicionalmente, cuando se estudiaba el mundo romano, la Lusitania se consideraba una, una provincia periférica, una provincia secundaria. Es cierto que en Roma, cuando se quería represaliar a alguien políticamente, se le mandaba de gobernador a la Lusitania. Así tenemos varios ejemplos, como Cornelius, bueno, como eh, no solamente... Eh, algunos personajes de la época de Tiberio, sino también el propio emperador Otón, eh, que fue gobernador de Lusitania, al que Nerón mandó aquí intencionadamente porque ya él tenía eh, en vista a la esposa de Otón, que era Popea, que iba a ser la esposa de, de Nerón. Pero, en suma, eh, esto forma parte de la, del conocimiento colateral. La Lusitania es un territorio con el Imperio Romano va a jugar un papel determinante en la geopolítica romana. Si la Lusitania no se conquista Britania, es decir, los romanos utilizan la Lusitania como pie de puente para pasar luego a Britania en época de Claudio, ya habían hecho un intento precedente, pero hasta época de Claudio no se conquista el territorio británico. Por tanto, va a tener una fachada atlántica muy potente, muy poderosa a través de la cual van a tener una actividad comercial fundamental, pero también la Lusitania es un territorio patrimonial. ¿eh? Tenemos numerosos, eh, numerosas ciudades que merece la pena. Hace unos años hicimos, en 2016, una magna exposición en el 15. Arrancó en el Museo Nacional de Arte Romano y en el 16 la llevamos al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Lusitania, origen de dos pueblos. Eh, España y Portugal actuales. Eh, esa relación, a veces, de buenos y malos vecinos que eh, en ocasiones se ha mantenido con el país hermano Portugal, en esta exposición quisimos demostrar cómo el patrimonio une une eh, el trabajo de diferentes instituciones, de diferentes eh, eh, profesionales que están en la misma línea del conocimiento de ese territorio histórico. Y eh, recientemente estamos en, en la excavación, eh, se está todavía desarrollando la campaña en la ciudad romana de Amaya, el descubrimiento del anfiteatro en el año 1920, y luego la inserción de este trabajo en lo que sería un itinerario provincial con todos los anfiteatros que ya se conocen de la, de la Lusitania romana, cada vez más, eh, mejor conocidos, y obviamente no podemos dejar de lado lo que sería mm, el mundo tardo antiguo y sobre todo la Mérida visigoda. Eh, les decía yo que la colección visigoda, no quiero entrar aquí en conflicto porque me imagino que habrá alguien de Toledo, pero tengo que decir ...que eh, la colección eh, visigoda emeritense es enormemente significativa... ...aunque Toledo nos quitara la sede regia... ...pero eh, eh, la Mérida visigoda tiene un peso histórico fundamental. La colección que se conserva la tienen ahí enfrente, en la Iglesia de Santa Clara, es espectacular. Nos habla de una arquitectura visigoda monumental, por supuesto heredera de la arquitectura romana, y nos habla también de un contacto con Oriente importantísimo, con la propia Constantinopla, etcétera. Son unos momentos de gran fenómeno de, de aculturación mediterránea que va a tener una importancia clave y capital. Se está poniendo en valor por parte del ayuntamiento de la ciudad lo que se viene a denominar turismo religioso, que es una realidad incontestable, y también en ese sentido pues, seguimos trabajando para la consecución del futuro Museo Visigodo, que ya tenemos eh, el proyecto eh, en la zona posterior del teatro. Y esto sin duda eh, un museo eh, como... Eh, se explicaba anteriormente en la actividad del, del consorcio: un museo es conservar el patrimonio, es investigarlo, es documentarlo, fundamental, pero también es la difusión y el disfrute de ese patrimonio. Eh, esas actividades que se enumeraban anteriormente: el Festival Internacional de Teatro Clásico, los congresos, los coloquios, y con eh, la conclusión de nuestra ampliación y remodelación, que esperemos que sea lo más rápida posible, y por supuesto con la creación de la nueva sede de la colección Visigoda, que es otra asignatura pendiente, habremos constituido algo fundamental eh, que me gusta recordar a los colegas italianos, que ellos hablan de polo patrimonial, es decir, es un polo de atracción, de acción patrimonial esencial, donde estarán en el futuro el Museo Nacional de Arte Romano, debidamente ampliado y remodelado, la, el futuro Museo Visigodo y, por supuesto, el elemento emblemático de la arqueología y el patrimonio meritense, como son el teatro y el anfiteatro. Creo que en pocos yacimientos, en pocos sitios arqueológicos, se tendrá la oportunidad de realizar una, una inmersión eh, desde el origen de la colonia, desde el momento en el que Roma eh, pone su ojo sobre este territorio, eh, el, más, el que es más tardíamente romanizado, con unos objetivos evidentes y claros. Roma siempre tenía los objetivos eh, muy claros en su articulación geopolítica y que luego el mundo visigodo también va a mantener esa, eh, ese peso histórico y patrimonial en el curso de la historia. Eh, quizá el que perdimos el curso de la historia en la Edad Media nos benefició en el sentido de que se pudieron mantener eh, buena parte de esos yacimientos antiguos mejor eh, conservados que si hubieran tenido una eh, ocupación histórica, una secuencia histórica mucho más eh, densa y activa, pero sin duda eh, este conjunto en el futuro será un conjunto de primera envergadura para eh, la defensa del de patrimonio mundial y en, en el sentido del patrimonio emeritense, indudablemente, pero creo que el, el patrimonio emeritense es de tal entidad que supera, como he dicho antes, eh, lo eminentemente local. Eh, es un patrimonio de la humanidad y así ha sido recogido. Espero haberme ajustado al tiempo. Gracias y, y bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Trini. La verdad que ha sido muy, muy interesante la, la evolución histórica del museo. Ese origen antes que el Museo Arqueológico Nacional ¿no? y la relevancia que tiene Mérida, no solamente para, para Mérida actual, sino bueno, pues para, toda, para toda la humanidad. ¿no? Hemos terminado, nos podemos ir a comer, no os preocupéis, ya, ya va siendo hora. Y bueno, eh, volvemos luego a la hora que estaba puesta en el, en el programa, que si no recuerdo mal son las, son las cuatro. Eh, bueno, no, pone tres y media. Yo creo que lo vamos a alargar, sino porque si no no va a dar tiempo a las cuatro, ¿vale? Volvemos a las cuatro para, para tener un poquito más de tiempo entre que vamos, comemos y volvemos a las cuatro y, y bueno y seguimos luego por la tarde. Gracias.